Hola, bienvenido en este cuarto y último día de Open Expo Virtual Experience en la sala Tubay Dolivar. Y hoy vamos a tener pues, una tarde de, de blockchain eh, de la mano de, de la estrella. Empezamos con una mesa redonda sobre eh, Business in Confidence, en el que eh, vamos a recibir a muchísimos expertos. Lo primero de todo, pues vamos a recibir uno a uno los integrantes de esta mesa redonda, empezando por la maestra de ceremonia de esta mesa redonda, que es Monse Guardia. Monse, ¿qué tal? Activa micro y cámara y aquí estás en el external conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Un lujo estar aquí con sí. esta virtual experience. Muchas gracias, Filipe. Es divertido, es divertido. Ahora vamos a recibir a Almudena de La Mata, que también invitamos a, a subir al escenario con nosotros. Buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros. Buenas tardes Almudena, bienvenido por aquí. Ismael Arribas, por favor. Si digo más el nombre me lo decís, ¿eh? que yo ya sabéis que... Buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenido Ismael. Gracias. Juan Luis vale. Gonzalo. Por aquí, aquí estamos. Y eh, Borja Lanza, ¿Qué tal? también, que se va a unir con nosotros. Un placer. Hola, buenas tardes. Que nada, os dejo en manos de Monse para esta primera eh, tanda de, bueno, esta primera mesa redonda. Y luego, pues, seguir con, con el resto del evento. Muchísimas gracias. Es un placer recibir a astria en este evento de, de Open Expo Virtual Experience y disfrutar mucho. Yo desaparezco. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Y hola a todos. La verdad es que es un lujo hacer esta virtual experience un sábado por la tarde. Y desde Alastria, súper felices, de, como siempre, de, tra de trabajar y de colaborar en Open Expo. Open porque es eso, porque es abiertos y Expo porque pensamos y necesitamos seguir divulgando en blockchain, seguir divulgando en tecnología descentralizada y seguir divulgando en temas muy cercanos a, a los temas jurídico-legales. Esto va de tecnología, pero también va sobre todo del uso de la tecnología y el uso de la tecnología en un futuro ya cercano, cercanísimo. El 2020 es el año... ...de la implementación, del uso y, y de no hablar tanto de los bits y de los bytes, que también, que nos gusta hablar de esto, pero sobre todo hablar de quién y cómo se va a usar y qué cambio va a haber en nuestra sociedad. Voy a empezar, tengo el lujo de estar muy bien acompañada por, por grandes personas y grandes profesionales y quiero decir también amigos, ¿no? la verdad es que todos... Eh, creo que tenéis unos puntos de vista maravillosos, distintos, y con vuestra vista y vuestro punto de vista y vuestra experiencia, yo creo que construimos ese prisma tan difícil, ¿no? Que, que es eh, tener esa visión jurídico-legal, social, tecnológica y de, de futuro. Y sobre todo de normalización, ¿no? Ay, Ismael, vamos a hablar de esto. Y voy a empezar contigo, Almudena. Eh, ya sé que mucha gente os conoce, igual simplemente... Un minuto muy simple, 30 segundos de, de dónde estás, quién eres y por qué esta charla hoy. Y, y luego ya, ya empezaríamos también con los demás, ¿no? Con Borja, con Juan Luis y con Ismael. Nada, 30 segundos de preparación, de presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Montes, Y yo también estoy encantada de estar con vosotros y con todos los que nos acompañan en la sala. Eh, yo ahora mismo estoy en Blockchain Intelligence. Es un proyecto que lanzamos. Eh, un poco con la idea de trasladar la tecnología a la realidad humana y, a, y, y generar un impacto social con la tecnología. Y en ese sentido operamos en varias eh, verticales. Eh, una pata importante es eh, los aspectos jurídicos relacionados con blockchain, pero luego hacemos toda una labor de apoyo a las startups, a las empresas y a los proyectos que están desarrollando en blockchain para que puedan operar en un entorno jurídico que tenemos actualmente y que sean reales en el día de hoy. Muchas gracias, Borja. Casi pedirte lo mismo. Es un lujazo tenerte aquí. Y voy a decirte una cosa. Estamos apoyando 100% esa candidatura de León y, y luego lo hablaremos un poco al final de la mesa. Candidatura importante, ¿verdad? No, candidatura importante y un importante apoyo, el de Alastria, que aparte está tan metida en, y siendo tan referente en temas como blockchain en la Unión Europea, pues en este caso intentamos que todo ese trabajo que se ha hecho por la industria española y por el INCIBE se vea recompensado. En mi encapso yo vengo en representación de una comunidad de usuarios de un blockchain hub en el cual nos centramos en dar a conocer estas tecnologías pues tanto a organizaciones, a usuarios, a empresas y a aliar a la gente para que las apoye, en este caso, sobre todo en temas de ciberseguridad, como has comentado, está ligado a, a León. Y pertenecemos pues, al ecosistema de Castilla y León, eh, en el cual tenemos la suerte de compartir, por ejemplo, con Ismael Arribas, eh, varios temas muy interesantes. Entonces, nosotros aquí venimos a representar la visión de la comunidad, que también es importante porque al final son los usuarios, son los futuros startups con el gran trabajo que está haciendo Mudena. Al final, pues es una parte importante que no solo es la institución, sino ni las empresas, sino la comunidad de la que también se entra. Muchas gracias, Borja. Eh, bien lo has dicho, ¿no? Tenemos aquí a Ismael y yo creo que Ismael que también... ¿no? nuestro líder en este ecosistema de Castilla y León, pero no solo eso. ¿no? Ismael, toda tu trayectoria durante estos años en Europa, ¿no? que nos ha ayudado y, y impulsado desde la micro, microempresa, como siempre dices, a posicionar ¿no? ese, ese futuro en Europa y ese presente, todo el aspecto de normalización. Ismael, por favor... Esos 30 segundos. Bueno, yo soy un emprendedor social, un emprendedor colectivo, un emprendedor global y, bueno, sí, tengo un background legal que me permite estar aquí con un lujazo de ponentes como Almudena, Borja y Juan Luis, que quiero destacar también el trabajazo que en el equipo de tecnología de Alastria hace, porque no es fácil coordinar a tanto genio y, y gestionar y entenderles. Y él lo hace con, vamos, que es un lujazo estar con vosotros. Y estoy muy comprometido con las comunidades. Eh, como bien sabe Borja y sabéis todos. Y además estoy muy comprometido desde el punto de vista de estandarización. Ayudarles a armonizar sus documentos, que, que no invertemos demasiado la rueda porque a lo mejor la solución está perfectamente encajada en un estándar y eso les da calidad en sus proyectos y en sus y en sus empresas y bueno pues encantado de estar con todos. Muchas gracias Ismael, ya, ya sabes que el gusto es nuestro. Alastria pues has pues tenido este, ya el gusto de introducir a, a Juan Luis Gonzalo Yo solo puedo decir maravillas de él. Llevamos ahora mismo más de casi 18 meses ¿no? en esta aventura Alastria. Fue la primera persona que se unió a, a la dirección general a empujar y hacer que esto sea lo que es ahora y también un rol, como muy bien dices, de, de, un, de un talante fantástico para poder oír a todo el mundo y hacer que todo brille al mismo tiempo. Juan Luis, solo comentar un poco desde tu bueno, punto de sí. vista. Muchas gracias por, por, por los cumplidos. Yo creo que, que eh, realmente estoy haciendo mi trabajo, mi trabajo, un trabajo que me gusta porque que creo que apoyar a la comunidad, apoyar a los desarrolladores, eh, hacer que todo el mundo crezca eh, de manera colaborativa es algo que, que, que realmente lo siento. Creo que la gente puede hacer muchas cosas juntas de manera colaborativa y, y se pueden hacer grandes cosas, como hemos demostrado últimamente con, con esta pandemia. Y yo creo que en el debate de hoy, además, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo, cómo ese trabajo de colaboración puede ayudar a, ayudar a que las empresas se, se, se hagan más grandes y se puedan hacer las cosas realmente potentes. Vengo en mi vida profesional de dos grandes compañías, trabajé en Barclays y en Santander, dos grandes multinacionales, pero, pero haber pasado por ahí me, me ha dado la visión de que las grandes compañías necesitan también a las pequeñas compañías y a la gente que realmente hace cosas juntas. Eh, hacer luego una, un viaje alrededor del mundo me ayudó también a ver otras culturas eh, y ver que se pueden hacer cosas de manera diferente y que abrir la mente es, es una cosa muy útil. Y es lo que vamos a hacer hoy, intentar abrir la mente con nuevas perspectivas. Sin lugar a dudas, creo que los cinco aquí compartimos esa visión, Juanes. Y voy a empezar, voy a empezar lanzando ¿no? una palabra en inglés que, que representa bastante para, para el mundo jurídico legal, pero aquí los tecnólogos también tenemos esa, esa opinión, ¿no? Eh, business in confidence, ¿no? Eh, negocio, ¿no? Negocios en confianza. Eh, eso es una fórmula y voy a empezar preguntándolo a Almudena, cuéntanos esa fórmula jurídica, business in confidence, ¿de dónde sale? ¿Qué, qué es exactamente? Mira, al final, la confianza es el mayor activo para generar valor. Para generar valor, tanto en el mundo empresarial como en cualquier tipo de proyecto que implica una relación humana, al final. También en el entorno del sector público, pero también en el entorno del peer-to-peer, -peer, en el entorno de sharing economy, necesitamos confianza. ¿vale? Entonces, generar, al final, o sea, business in confidence, podemos utilizar una acepción más amplia, que es generar entornos en los que las empresas o los actores económicos puedan operar de forma segura, en confianza eh, y, por tanto, generar ese valor eh, que se produce a varios niveles, que no solamente es económico, que es relacional, como digo, que es en el ámbito eh, de la participación, por ejemplo, participación ciudadana o de las elecciones o, o otro tipo de, de, de niveles, pero que es generar valor y que sientan que pueden hacerlo porque pueden confiar en ese sistema. ¿no? Pero luego tiene un, digamos, un, un desarrollo más, técnico, jurídico, en términos más estrictos, que es el que hace referencia un poco a la importancia de proteger la confidencialidad en el marco de esas relaciones, ¿no? Y al final es un poco, oye, la, cuando yo tengo la fórmula de la Coca-Cola o soy el desarrollador de software o, o, o me he inventado una máquina o tengo un secreto empresarial o tengo una relación que quiero proteger del dominio del conocimiento público... Eh, quiero dotarla de un marco de confidencialidad y ahí hay una protección jurídica que se da a, a esos documentos o a esa, o esas, eh, esos bienes que consideramos confidenciales que supone que el uso de, de, un, de una información, de un material, de un documento que esté marcado como in confidence, eh, confidencial, está protegido jurídicamente y el que lo use eh, va a ser eh, objeto de responsabilidad de los daños que se puedan producir por haberlo compartido. ¿Vale? Si yo transmito una información que está marcada como inconfidence, tengo que asumir que me puede venir una responsabilidad patrimonial importante, o sea que voy a tener que pagar las consecuencias de haber generado un daño a la empresa, a la parte, a la persona a la que le he generado ese daño. Es un poco el concepto más jurídico. Muchas gracias. No, no cómo se traduce a blockchain y cómo se traduce a software libre. pero y Ahora, poco, ahora vamos a ir, una a ir de, ahí. De, de, ...más conceptual. Ahora vamos a ir ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Almudena. Eh, yo ya vo voy a, a ir ahí, pero pasando por, por, otro, por otro gran cono conocedor de, de estas legislaciones, ¿no? De estas utilizaciones de estos documentos, de esta, marcar ese documento como Business in Confidence. Ismael, ¿qué, ¿cuál es tu visión y, y qué es lo que se habla en los foros internacionales? ¿Eh? ¿Hay, ¿Hay una estandarización relacionada con el software? Hay varios aspectos Sí, es muy bueno porque a colación un poco de la precisión de, de Almudena eh, es que está la propiedad intelectual, los secretos comerciales, eh, hay una serie de cosas muy interesantes y desde el punto de vista de la integridad de los negocios eh, como un aspecto en combinación con esa confidencialidad dentro de la responsabilidad o el accountability ¿no? en las gobernanzas, pero eh, dentro de lo que es el software y el open source y hoy que estamos en un evento así tan, tan especial, pues eh, todos conocemos lo que son los copyleft y de alguna manera lo ha explicado con el commercial in business y el business in, eh, eh, in confidence y, y esa coletilla in confidence que ha explicado jurídica y de tanto contenido realmente de respeto ¿no? a, a esa comunidad que se genera dentro del blockchain. Sí, me gusta mucho. Ya has hablado ahora ya de copyleft y, y ya estamos ya en un terreno más tecnológico y, y aquí tenemos grandes expertos del software. Yo voy a pasar a Borja, ¿no? Borja, eh, estamos hablando de, de temas de muy muy intensos en el software, ¿no? Tanto la integridad como la confidencialidad, como esa propiedad intelectual en un entorno de en un espacio de software libre, de software de open source. ¿Cómo lo entiendes tú, un poco esta definición al jurídica final, de Argentina? Los términos que estás dando es el triángulo de la ciberseguridad, es el CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. También podemos, en este caso, teniendo blockchain, el no repudio. Y al final es asegurar, por eso está ese tema de la ciberseguridad tan importante, porque estamos en el núcleo de la ciberseguridad, que toda la información que tratemos sea confidencial, que no sea manipulable de ahí la integridad y que esté siempre disponible para cuando haya que consultarlo. Lo che no suma la, el no repudio de que una vez firmado podamos tenerlo asegurado de que quien lo firma es quien dice ser y no pueda retractarse. Entonces es el núcleo de la ciberseguridad y por tanto está en todos los ámbitos transversales, ya sea open source o comercial. Pero es, es básico, de ahí que la, eh, la ciberseguridad tenga tanta relación con, con blockchain y, y sea necesaria para asegurar que, que, el, que los negocios que hagamos sean tan válidos eh, en el mundo real como en el digital. Muchas gracias Borja. Hemos entrado ya en las entrañas, en las entrañas, ¿no? Hablando de ciberseguridad y blockchain, Juan Luis, eh, esa visión, ¿no? Ya más trans, transversal. Sabemos que blockchain es una etiqueta a veces que va muy relacionado a a, a otras tecnologías de registro distribuido, de tecnologías descentralizadas. Eh, un poco ahí, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno. El... Antes incluso que hablar de blockchain, eh, una cosa que, que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque creo que debemos debatirlo, es eh, precisamente esa business in confidence cuando estamos hablando de una comunidad colaborativa. Eh, además en el ejemplo propio de Alastria eh, y por una de las cosas por las que me, me atrajo muchísimo este proyecto hace unos años fue precisamente la capacidad de colaboración entre, entre gentes en el montar un equipo. Cuando hablamos de una propiedad intelectual o de, o de algo que es confidencial eh, tenemos que matizar incluso ese business in confidence dentro de la propia comunidad. Hay documentación que puede ser distribuida internamente dentro de esa comunidad y, y tiene que ser confidencial dentro de la propia comunidad. Pero entrando en el concepto de, de comunidad colaborativa en el que están haciendo desarrollos y están haciendo contribuciones a nivel de estándares de, de, de organización, incluso de regulación, el, el concepto de, de qué es confidencial dentro de una comunidad empieza a tener su, su, su, sus, sus aristas, ¿no? que, que es importante porque los reguladores tienen que empezar a ayudarnos también a matizarlo, ¿no? ¿Cómo empezar a jugar en esta nueva economía que estamos creando de colaboración frente a un esquema tradicional que viene del pasado y en el que mi, mi experiencia en, en grandes organizaciones era muy rígido? La, la confidencialidad dentro de la, de la empresa es un valor, como apuntaba Almudena, y tiene que ser protegido a toda costa. Pero cuando estamos en una, en una comunidad empieza a diluirse ciertas fronteras y yo creo que es importante que, que en el debate de hoy lo vamos a ver y vamos a intentar ayudar para intentar matizarlo un poquito. Muchas gracias, Juan Luis. De hecho, sí, vamos a ir a ese uso, ¿no? Muy bien, combinando, como bien dices, ese, ese trabajo comunitario y ese trabajo de colaboración y en piezas de software críticas, ¿no? Como antes nos apuntaba Borja, el, el mensaje, ¿no? De, de esa integridad y de, y de los aspectos de no repudio del blockchain. Yo voy a subir un poco más el, el, la pregunta a Almudena. Yo sé Almudena que estáis organizando desde Business desde Blockchain Intelligence, perdóname, que estáis organizando muchos foros, ¿no? Para esto mismo que decía que decía Juan Luis, esa nueva forma de ver el derecho, ¿no? O de, o de más que ver el derecho, de que el derecho aplique a, a este casos concretos, ¿no? de, de desarrollos de código abierto y de y de mantener, ¿no? Algunos aspectos que se necesitan, pero con esa flexibilidad nueva, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Crees que estamos avanzando en, en poder tener usos, ¿no? Poder usar y sin tener que tener frenos, ¿no? O sea, que, que el business in confidence es un ejemplo de que no debe ser un freno, de que no hay un freno ahí si no hay una palanca. Pues mira, absolutamente. Yo, la, de hecho, la razón de ser y, y, y el nacimiento de blockchain intelligence es precisamente ese, el detectar que hay eh, proyectos, sobre todo tecnológicos, en un primer momento, luego un poco más tan, también de negocio, eh, que están cambiando el paradigma de relación y el paradigma de, de comportamiento y la manera de enfocar completamente cómo, cómo generamos valor en sentido amplio. ¿no? Y, y las estructuras legales eh, que tenemos no siempre son suficientes para abordar esa nueva realidad, como tú muy bien has dicho. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eh, que eso no nos frene la innovación y no nos frene una nueva manera de hacer las cosas y una nueva manera de enfrentarnos a los retos que tenemos en el mundo?, y generar una sociedad mejor y un mundo mejor, eh, pero a la vez mantenernos en el entorno legal en el que estamos, porque si no lo hacemos tenemos consecuencias, eh, responsabilidades y además en el fondo no se ejecutan esos proyectos, no se pueden ejecutar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos posible? Pues en un primer momento detectamos que hay legislación que frena claramente esos desarrollos. Lo primero que hacemos es detectarla. Eh, y abordar el, la modificación de esa legislación, pero también sabemos que modificar legislación es muy lento. Entonces, tenemos que conseguir poder desarrollar eh, todas esas iniciativas que suponen innovación y, una, y, y que tienen valor eh, en un entorno de contexto jurídico-regulatorio eh, que no es el más favorable para su desarrollo. Y lo hacemos pues tratando de interpretar la norma, de una manera que respetando el espíritu de esa norma, los principios que, por, las que, por los que nacen, que en general pues, es proteger eh, a las partes más débiles de la sociedad y, que, y conseguir una sociedad que funcione, eh, interpretarlo de manera que nuestra nueva realidad encaje. Y, en es, y eso eh, pues, es difícil entonces en, en algunas ocasiones y requiere pues, una interpretación un poco forzada de la norma. Eh, y, y, y hacer esa interpretación forzada de la norma requiere de la colaboración de muchas partes para generar como una comprensión común sobre qué es razonable interpretar para dar cabida a esos proyectos. Entonces, lo que hacemos es que juntamos en nuestros labs a personas del sector público también porque consideramos que todo ese camino es un camino eh, de, de, de comprender esta nueva realidad. Y eso no se hace necesariamente así overnight, ¿no? Hay que, hay que trabajarlo. Entonces, es muy importante crear foros con, de constante trabajo en el que las personas vayan también eh, desarrollando una nueva visión sobre esta nueva realidad y, la, y el potencial que la tecnología ofrece para, para, para tener una sociedad distinta y nueva y potente. Entonces, juntamos personas del sector público, personas del sector privado, personas de la sociedad civil, eh, individuos que les interesa y, son y que tienen un interés específico en un tema y que los detectamos, para trabajar los temas que hemos detectado que son escollo de la innovación, que son escollo de esta nueva realidad para ir eh, generando una comprensión común de cómo podemos hacer una interpretación que permita el desarrollo real en la sociedad actual con nuestro marco jurídico actual eh, y, que sea, y que nos permita avanzar. Es un, poco, es un poco lo que hacemos. Entonces, esa labor colaborativa que vosotros hacéis infinita también en Alastria, y vamos, vosotros, nosotros, en, en, nuestra, en mi parte de Alastria, eh, eh, que, que es juntar a perfiles diferentes para generar una nueva visión común eh, de las posibilidades de la tecnología y para, y para realmente resolver los problemas y conseguir hacerla posible, es fundamental. Esto no se puede hacer más con una visión vertical, eh, centralista, mmm, más tradicional, porque es un nuevo paradigma, porque la, la, también la tecnología permite una, un nuevo, una nueva manera de, de enfrentar esas opciones y tenemos que, que aprovecharlas. Y eso solo se puede hacer en comunidad. Sí, a todo lo que creo que estás diciendo, estás dando en el clavo, ¿no? En esa, no el ser humano, ¿no? Esa necesidad que tenemos de gestionar cambios, ¿no? Y de poder aceptar ¿no? esos cambios y, y aceptarlos, adoptándolos en nuestro, en nuestra realidad, ¿no? Yo, yo me gustaría Ismael que tratar, que tratáramos no esta, esta temática que comentaba que comentaba Almodena muchas, muchas veces se dice, ¿no? Y, y lo sabemos en las comunidades de, de software sobre todo que la normalización es lenta, ¿no? Que, que eso que poder estructurar, poder normalizar, poder estandarizar tiene que ser basado en una prueba de innovación, pero que luego ten paciencia, ¿no? Muchas veces dicen, no, ten paciencia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es esa la realidad? O después de esta crisis mundial que estamos teniendo con la pandemia y, y, y tu participación en los foros internacionales, ¿es así? ¿Tenemos que tener paciencia o tú hasta, o nos das un poco una esperanza de que las cosas se están acelerando? Eh, es que las cosas ya llevan tiempo. Trabajándose y hay como un compromiso de despachar algo que ayude a la siguiente fase. Y sí que es verdad, en ISO los trabajos han intensificado muchísimo en el último año. Quizá la pandemia ha provocado muchísimas más reuniones regulares remotas. Que en las que he estado participando otros años, pues apenas éramos 10, 12 personas, 10-12 expertos, expertos de las delegaciones nacionales, y ahora te encontrabas 50 en una sala tranquilamente a las 2 de la mañana. ¿sabes? Entonces, efectivamente, los esfuerzos están como hay una presión importante por despachar algunos, eh, sobre todo en Europa, para los public procurement, que es obligatorio presentar un proyecto donde te apoyes en estándares. Entonces, esa deficiencia de estandarización para acceder a esos proyectos está provocando que se aceleren cosas. Y, y bueno, eh, la verdad es que este término que estábamos tratando hoy salió como el derecho de réplica que tengo en ese apunte que decía Juan Luis de comunidad. Es decir, yo ofrezco transparencia, eh, yo ofrezco además una accountability, una responsabilidad pero, ¿he ofrecido un mecanismo de participación en ese plan de ese proyecto? En ese plan de ese business? Si es así, como decía Borja, quedará una evidencia, con lo cual no se está vulnerando, digamos, bueno, yo como compliance ahí me sale un poco el defecto profesional y llevo muchísimos años estudiando el tort y el tort comercial, que tiene que ver con esos deberes de omisión, ¿no? Entonces, esa omisión a mi comunidad, es una vulneración, por ahí es por donde las gobernanzas pues están trabajando muchísimo y este debate se, se originó pues, en el seno del ISOT307, en el, en el grupo de estandarización, eh, en el grupo 6, que son las líneas generales o, eh, o maestras para una gobernanza y es una especificación técnica que estamos en plena votación en los comités nacionales. Fantástico Ismael, nos das esperanzas entonces y sabemos que ese trabajo se está haciendo realmente muy profundamente. O sea que vamos a cruzar dedos. Yo, ya, ya, como bien has nombrado a Borja y, y con toda la razón, ¿no? ciberseguridad significa esas normas, ¿no? esa, esa protección con flexibilidad ¿Cómo, ¿Cómo rima esto? ¿no? Y, y, el no de, y sobre todo estoy muy interesada en lo último que ha, de, que ha dicho Ismael, ¿no? De proteger esa, ese trabajo colaborativo de comunidad para que no, no haya no omisión, ¿no? sino que no se omita eh, ningún trabajo de nadie que haya participado. Eh, me gustaría, Borja, te hago una pregunta difícil, ¿no? Pero cómo, cómo se ve, cómo se ha trabajado desde, desde herramientas de ciberseguridad. El ofrecer ese no repudio en el en el blockchain y garantizar esa no omisión, que se debería o qué debemos tener en cuenta? Eh, normalmente las herramientas y muchas de las que se están a, utilizando ahora en tendencia, eh, se preocupa por la, la privacidad de tres tipos de, de datos. Los datos de los participantes ya mismamente los datos nuestros que estamos eh, utilizando, sí. los de las empresas, el propio dato en sí, las tras, eh, transferencias que hagamos o la información que estamos eh, comunicando entre ellos y en este caso, como estamos haciendo negocio, eh, la privacidad de los términos de los negocios. Uno de los casos que se ha hecho la creación de las eh, blockchains permisionadas es esa... Ocultar en parte transparencia solo para las partes habilitadas de los términos, porque si yo estoy dando un precio a una persona, a una empresa eh, que le haga un descuento y a otra no, entonces nos está generando un, una problemática. Entonces hay que asegurar ese tipo de, de privacidad. De ahí que también haya que asegurar otro tipo de propiedades, o sea, quién accede a esa información, cómo es divisible esa información, dónde se guarda esa información y quién puede tocar eh, la red de esa información. Entonces, son esos campos en los cuales las soluciones eh, han ido evolucionando. Y también quería mencionar un, un pequeño debate, además, en estos términos de Big Data, y una de las tendencias que se está viendo más ahora, es ¿debemos saberlo todo? Ahí es el término de Big Data. Entonces, empiezan a, ser, a surgir tecnologías que ocultan, eh, no puedes desvelar lo que no conoces. Por mucho que te interroguen, por mucho que filtres y demás, entonces empiezan a surgir tecnologías como las pruebas de conocimiento cero, eh, en las cuales eh, al final eh, volvemos un poco a los orígenes. Yo cuando voy a comprar carne al mercado, simplemente cojo mi dinero, se lo doy al, al carnicero y me llevo me llevo la carne. Supongo que si está abierto, tiene una licencia, si la carne tiene un sello, tiene una de eso, pero no es desvelando. Si esto lo hago en un término online, tengo que dar hasta el nombre de mi futuro primogénito. Entonces, eso genera <risa> aquellos de, de compliance de dónde guardo los datos, dónde guardo la tarjeta, dónde guardo demás. Es necesario cuando el clásico que se da siempre eh, dar mi DNI para demostrar que yo soy una persona adulta cuando estoy dando mi dirección, estoy dando hasta los nombres de mis padres. Entonces hay una tendencia, sobre todo en la comunidad, que viene de ahí, de proteger esa privacidad. Eh, que no significa renunciar ni al no repudio, ni a la transpar transparencia, ni a la trazabilidad. Sino dar solo los nombres. Además, comentaba antes a Modena, en los secretos comerciales la forma de la Coca-Cola. Yo sí si quiero demostrar que sé hacer Coca-Cola, no te tengo que dar la fórmula. Te doy una Coca-Cola. O la clásica de, si yo para entrar en mi casa no te tengo que mostrar, abro con ya. Entonces, esa es la tendencia de tecnología que a lo mejor nos centramos mucho en esta época de Big Data. Y a lo mejor tendremos que decir, mmm, les data, dar lo mínimo fundamental y entonces tendremos a lo mejor menos problemas de quebraderos. Ahí ya no sé qué opinan los demás, pero por ejemplo, de ahí surgen la tecnología de Hyperlayer, fabric con sus canales privados, que es una de las tecnologías, como va a ver luego Juan Luis, ya le dejo un poco ahí ese recado, los, eh, los canales privados, por lo tanto se han surgido de eso. Yo solo difundo la información a otra y o Quorum, que es otra de las redes en las que se basa Alastria. Y esa necesidad es la que ha llevado a las redes permisionadas y es la que ha generado una serie de problemáticas de dónde guardo los datos, de dónde acceden. Hay un, una revolución tecnológica que viene de antes, de la criptografía, al final todo esto viene de antes, pero la comunidad se preocupa mucho en no dejar todos los datos y luego hay un debate profunda de eso, de las redes permisionadas, donde todo es transparente, pero al hacer negocios eh, se ha visto que no puede ser esa transparencia y han salido las redes permisionadas en las que Alastria ha hecho un gran trabajo y tiene esas redes ya montadas. Muchas gracias, Borja. La verdad es que se las has dejado fantásticamente a... A Juan Luis, porque... Son... O regalo envenenado, sí, también puede ser. Son unos... Sí, sí. Son unos... sí, sí. No sé, Juan Luis, te dejo porque son unos cuantos meses y, y probando estas bueno, tecnologías pues... y también con esa duda ¿no? de las blockchain privadas y hasta qué punto es privado o es la transacción y bueno, tienes un bueno, terreno la fantástico. Es que hay... la, la, la propia comunidad eh, a nivel a nivel de los ingenieros, tenemos nuestras dudas. No sabemos todavía si es bueno una red pública o si para ciertas cosas sería mejor una red privada. Vuelvo otra vez a, a la parte anterior que había comentado. O sea, eh, estamos sufriendo una transformación. Esto no es solamente una transformación digital, estamos en medio de una transformación social. Entonces, eh, en esta transformación social tenemos que cambiar paradigmas. Y hay un paradigma que viene de muchos siglos atrás en el que tratamos de proteger nuestra intimidad, somos además eh, Europa, eh, pero antes os apuntaba que he viajado alrededor del mundo y me he encontrado sorpresas eh, de cómo otras culturas entienden lo privado. Y hay culturas que no entienden lo privado, o sea, no tienen nada privado, es totalmente transparente, totalmente abierto para todo. ¿Por qué no entienden? Que, ¿Por qué tengo que tener yo algo si el de al lado no lo tiene? Si lo tengo yo y lo puedo usar, pues que lo use. Es ese concepto que, que luego cuando... Llegamos a, a códigos, por ejemplo, códigos abiertos en el que yo desarrollo algo, lo pongo ahí y lo dejo para que todo el mundo lo use. O sea, no, na, no gano nada con ello. Es más, me gusta que lo use para que luego digan que lo he hecho yo, pero no porque gane yo algo a nivel monetario, sino porque me siento bien contribuyendo al progreso de los demás. ¿no? Ese cambio de paradigma... De, viene mucho también desde la filosofía económica, desde el siglo XIX, en el que las grandes empresas, y, y sobre todo desde el punto de vista anglosajón y, y los puritanos, en el que todo se concentra en la propiedad privada, eh, tenemos que cambiar ese, ese concepto. Y yo creo que está cambiando porque la globalización está ayudando a cambiar ese, ese mensaje, ¿no? Entonces, blockchain está ayudando también un poco a eso, es decir, la centralización que produjo las entidades bancarias alrededor del mundo y las crisis de confianza que surgieron por, las, por los distintos problemas, como Lehman Brothers y tal, surgen y, y hacen aparecer bitcoin y todo lo que está derivado detrás a nivel de blockchain. Eso es lo que está cambiando ahora y, y vamos lentos en el sentido de que cambiar una filosofía de 2000 años es complicado porque no es solamente un cambio de, de tecnología, eh, no es un cambio regulatorio, es un cambio social. Y antes apuntabais y apuntaba eh, apuntaba Borja que precisamente esa privacidad que está en la comunidad intentando proteger ciertos datos frente a otros, las redes privadas públicas, se basa en el, la concepción de que si yo pongo mis datos en público, alguien va a hacer el mal uso de esos datos. Y a lo mejor no. O sea, que la que la sociedad tenga datos sobre mí de manera transparente no tiene implica necesariamente que vayan a ser mal usados, pueden ser bien usados, es decir, el ejemplo ahora mismo lo tenemos con la pandemia, que, el, que la sociedad sepa por dónde se está moviendo de manera individual una serie de personas, no necesariamente con el nombre, pero sí las personas, y que haya una persona que pueda estar contaminada o pueda estar infectada por el virus y pueda estar contaminando a otros, puede ayudar... ...a cómo se prevenga el resto de la sociedad de una posible infección. Y no necesariamente necesitamos saber que es Almudena la que está infectada. Solamente sabemos que alguien en esa zona está infectado. Y por tanto, los que han estado en contacto con él, pues puede, pueden estar... Eh, ...y tienen que tomar ciertas medidas, ¿no? Pero yo creo que este cambio de paradigma es importante. Y ya os digo, el código abierto y creo que lo vamos a hablar ahora. Pero yo creo que es, es ese cambio de paradigma hacer cosas por el bien de la comunidad simplemente pensando que es bueno para los demás, creo que es un cambio radical que ha surgido en los últimos años y ha venido para quedarse. Sí, exacto. Bueno, sí que, sí que lo vamos a tratar ahora porque sí que has abierto la puerta, ¿no? Yo creo que Borja nos, nos, ya nos da una pista, ¿no? Con el tema de la criptografía y, y el trabajo que sí, ¿no? Y a mí me ha encantado porque ya ha hablado... De, de la prueba de conocimiento cero, que, que es interesante, ¿no? Y del, y del less data, ¿no? En, en frente a todo la te, el desarrollo tecnológico de los big data, pues trabajar en otro tipo de, de organización de las telecomunicaciones, del uso de los datos y del software, que es less data, pero más con propósito, ¿no? Y, y ahora, Juan Luis, nos decías esto, ¿no? El, el analizar el propósito, el analizar el, el para qué y el para quién de, de un uso de software. Estamos en un Open Expo con, espero y deseo, muchos desarrolladores, muchos creadores de este nuevo futuro digital eh, o creadores del futuro digital actual. ¿Y, y qué que pensáis y cómo veis esa interacción que antes nos decía Almudena, ¿no? esa necesidad de hibridar la visión jurídico-legal que también nos apuntaba Ismael con el compliance, ¿no? O sea, esa visión, que es una visión de, de organización, de gobernanza o de gobierno, ¿no? y aquí también vamos, vamos con dos palabras complejas, respecto al código, ¿no? Que, que, que, cuánta, ¿Cuánto gap, ¿no? cuánta brecha, cuánta... ¿Cuánta falta de conocimiento entre todos tenemos desde de estos dos puntos de vista distintos, dos puntos de ver la sociedad de forma distinta y cómo aproximarlos? ¿no? Una pregunta un poco más filosófica, pero muy direccionada. ¿no? Yo soy programador, yo estoy programando el futuro y el presente. ¿Cuánto, de, cuánto necesito saber del mundo jurídico legal de o del mundo del cumplimiento? Eh, eh. Moderna, yo... eh, ¿tú? Eh, a ver, yo lo que creo que es muy importante siempre tener en cuenta es que la sociedad, el mundo, nuestras relaciones son complejas. Y entonces vamos a tener siempre eh, retos, pues como que estamos hablando de less data, eh, privacidad, la privacidad es eh, sinónimo de libertad. Tenemos que protegerla y es, es un concepto también muy europeo pero, y también muy cripto. Eh, y, y, que, y que tanto el mundo tradicional of chain europeo más clásico en realidad lo está compartiendo con el mundo más cripto, ¿no? la, la, la importancia de la privacidad. Y a la vez tenemos el mundo open source en el que queremos compartir, divulgar eh, libertad y a la vez tenemos el mundo de los negocios en, en el que sabemos, como ha dicho Borja muy bien, que sí que queremos proteger eh, un determinado valor que es pues, esencial Gracias. o sí que queremos hacer una distinción entre un cliente y otro. Eh, porque a lo mejor son clientes distintos, con naturaleza distinta y está muy justificado que tengan ofertas distintas o, o porque son proyectos de distinta naturaleza, uno es para, para un non-for-profit y otro es for-profit. O sea, que puede haber muchas justificaciones para querer mantener un cierto nivel de confidencialidad. Entonces, yo creo que esa también es la razón porque son casuísticas que se han dado tradicionalmente y que lo único que tenemos que hacer es ver todas esas casuísticas que, que conocemos y que han dado lugar a regulación cómo se trasladan a un nuevo mundo, en este caso a un contexto blockchain, que es distinto, que es colaborativo, que muchas veces, eh, incluso eh, en el que hay multiplicidad de jurisdicción, eh, pues, porque, pues porque sabemos que los nodos pueden estar distribuidos en muchos países y hay complejidades, de ¿cómo lo volcamos ahí? Y ahí pues hay, hay elementos de, jurídicos que, los, que la comunidad eh, de desarrolladores tiene que tener en cuenta, eh, pues por ejemplo, se está poniendo se está cuestionando su responsabilidad jurídica por el, por el software libre producido. Eh, si da lugar a daños el, el, el desarrollo y la aplicación de ese software, por ejemplo. ¿no? Eh, y a la vez, pues tienen toda la posibilidad de desarrollar oye, eh, aplicaciones específicas para la trazabilidad de los datos, mantener niveles de confidencialidad, niveles de, de, de privacidad, autenticidad sobre los datos, que es fundamental para el desarrollo de la innovación. Entonces hay, eh, hay conceptos que son en parte contradictorios y donde está yo creo el reto y donde está la importancia de buscar entornos colaborativos de reflexión es precisamente eso, que, que podemos estar abogando por, por un entorno colaborativo sin privacidad y a la vez en, en otro contexto vamos a darnos cuenta de que la privacidad es muy importante, cómo conseguimos combinarlo y cómo conseguimos que todos los mecanismos offline que tenemos, eh, pues eso, jurídicos, regulatorios, que en el fondo son muy valiosos porque son producto de una... De una, de, de una experiencia social acumulada que es lo que ha dado lugar a nuestra regulación actual, ¿cómo lo ponemos en valor en nuestra nueva realidad eh, tecnológica? ¿no? Y luego a mí me gustaría solo apuntar que en el, término de, en el, en el contexto de business in confidence también yo hago el doble, la doble distinción entre eh, cómo generamos esos entornos, esas redes de confianza y hay todos los aspectos de gobernanza por supuesto, on-chain, que son más tecnológicos, pero luego la off-chain, de cómo construimos nuestra red para eh, eh, garantizar y estructurar eso, las responsabilidades de, de cada uno que ha, tenido, que ha participado en el desarrollo de esa red, de cómo nos relacionamos entre nosotros, de cómo evolucionamos ese código, de cuándo, de cómo, de, de hacemos un update o no, de quién tiene voz, de si esas voces se están dando de una manera, eh, al final, abierta. O si hay eh, unos ciertos niveles de tecnocracia o otras limitaciones a la hora de, de la participación en el desarrollo de esa red. Y de cómo hacemos que las redes, que hay una balcanización de redes enorme ahora mismo, puedan interoperar con, garantizando los mismos niveles de, de, de confianza. Y que el usuario de esa red se sienta seguro sobre que esa red va, va a ser mantenida, va a mantenerse en el tiempo, va a ser mantenida, me refiero en, en términos de update, pero que además que no va a morir. Eh, y que, y que lo, lo que se guarde en esa red realmente es fiable y confiable, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo que hacer también, eh, colaborativo, enorme. Y por otro lado, esa es una parte, la de confianza en la red, en cómo desarrollamos la red y cómo la hacemos avanzar y mejorar. Y luego hay las aplicaciones dentro de esa red eh, que nos dan confianza sobre eh, los datos que en ella se graban, ¿no? y, y, y a lo mejor trazabilidad de quién, de por, quién, de por, por qué manos ha pasado ese, ese dato. Eh, y si ha habido un leak, por ejemplo, de un dato que sea considerado confidencial, si queremos que eso sea objeto eso de responsabilidad, de daños o lo que sea. Ahí hay otro campo, es el de las aplicaciones. O sea, yo ahí distinguiría gobernanza de red y eh, diseño de aplicación con Zero Knowledge Proof que habéis mencionado. Con, o sea, sí, Zero Knowledge Proof y, y, y, y, otras y la tecnología que nos puede ayudar a, a tener esos niveles de garantía. Pero son dos planos distintos, dos tipos de servicio social distinto, que tienen que ser abordados desde perspectivas distintas y para los que necesitamos grupos colaborativos multidisciplinares que los trabajen constantemente y que aborden cada uno de los casos y casuística que se va produciendo para dar una solución razonable y, y, y sostenible a largo plazo. Si me puedo meter, Monse, porque es interesantísimo este punto. Y además eh, me apetece como conjugar una cosa que ha dicho eh, Juan Luis y una cosa que ha dicho Almudena al principio del todo y engancharlo con Borja, que ya sabes que a mí me gusta como cerrar eh, círculos, ¿no? Eh, Juan Luis decía lo de la privacidad. Eh, al principio del todo Almudena hablaba de la autonomía interrelacional. O sea, tu autonomía no es... Estás condicionado por el entorno, por, por esa sociedad, que también apuntaba Juan Luis. Y luego, eh, cerrando un poco lo que es esa distinción de gobernanzas, eh, tienes en Corda un perfecto ejemplo de una red privada con contratos privados, de par a par, y ahí no va, no va a haber ese problema, a lo mejor, del business in confidence. O sí, ya veremos, por esas omisiones que hablábamos. Pero en comunidad eh, abierta, en open source, eh, yo estoy desde el principio en un proyecto que se llama Enigma, que son contratos secretos. Y esto es muy interesante. Y es una red eh, de Ethereum. Es una red no permisionada, libre, abierta a cualquiera. Entonces, quiero decir que de alguna manera se está intentando atajar esto en base a a esos principios comunitarios, a esos principios de generar valor que apuntaba Almudena, de comunidad que decía Juan Luis, de no necesito darte la fórmula de Coca-Cola, toma una Coca-Cola, ¿no? Que decía Borja. Y bueno, con esto te, te cierro el círculo, Monche, ya sabes cómo soy, pero me ha parecido súper interesante el apunte de Almudena y me ha llevado ahí. Vimos. Digo que la conversación está perfectamente yendo por los caminos que esperábamos en el buen sentido de, de crear esa, re, esa reflexión. ¿no? Yo creo que es un terreno muy bonito el de con esta excusa y no es una gran es una gran excusa porque el business in confidence tiene un propósito y está ahí yo me gustaría que en este sentido Borja estamos diciendo muchos temas y muchos análisis que no son nuevos no yo creo que que el mundo el mundo del software ha ido evolucionando muchos pensamos que esa evolución natural es hacia hacia estas tecnologías descentralizadas precisamente para un uso más consciente no ¿no? Y, y a partir de ahí, esa conciencia poder garantizar pues, lo que decía un poco más Juan Luis ¿no? sobre la bondad y la maldad de, de, del uso de, de, esa, de ese valor digital o de esos activos digitales, ya sea, ya sea da, datos trascendentales o sensibles como cualquier tipo de dato. ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves esta evolución hacia estas tecnologías descentralizadas y ese less data? Es algo, es algo en el que podamos ser optimistas y generar un poco lo que Juan Luis nos decía, ¿no? una sociedad más, confi más confiada y confidente y, y, más, y más tranquila y, y con menos agresividad como que, que la que teníamos ¿no? Igual en el pasado. Te estoy usando un poco, Juan Luis, reformulando ¿no? lo que creo que nos has dicho antes ¿no? de, de, esa, de esa experiencia. Ah, yo, yo en este caso voy a hacer otro círculo, en este caso voy a hacer un ejemplo de una tarta. Y, y con un poco de términos que a lo mejor estamos utilizando independientes, pero parezco un auditor en este caso, de que no es lo mismo los datos que el conocimiento que la información. Okay. Conocimiento, como decía Juan Luis, tiene que ser libre. No puede existir una... Bueno, existe porque lo ha comentado Corda, que es una solución privada, que no está eso, pero cualquier blockchain tiene que estar libre. Libre y dispuesta su código para ser analizado, para ser mejorado, para ser... Mmm, un fork, que es hacer una versión tuya. Por lo tanto, tiene que ser conocimiento libre. Otra cosa son los datos que generemos en la información, que está descontextualizada, que podemos utilizar, como el ejemplo de COVID, que es una gran propuesta que se está haciendo colaborativamente en el caso de, de eso, que nuestros datos, que al final están anonimizados, no nos eh, identifican y ese, ese oro, ese petróleo, lo podemos poner libre y constantemente a disposición. Lo otra cosa es que se está utilizando ahora es, eh, mis datos son míos, los pongo a la comunidad, pero gracias a estas herramientas como blockchain, decido a qué proyectos, cuánto tiempo y quién los usa con una atractividad y una adictividad, que es, eh, ya nos meteríamos en cuestiones de privacidad de datos. Al final, en ese ejemplo que quiero poner, es que la receta de una tarta tiene que ser libre todo el mundo tiene que ser disponible y tenemos que tener las herramientas, la gente tiene que ser, eh, saber cocinar, que sería en este caso tener los suficientes eh, conocimientos para analizar el código, saber leer una receta, saber cascar un huevo, saber demás. Entonces, tendría que tener esa la comunidad y es una de las cosas que nosotros hacemos, es darles el conocimiento para que puedan valorar, decir, ah, pues mira, esta tarta tiene muchas calorías, no debería de comerla, en este caso. Y luego otra cosa es que por mucho que los conocimientos es libre esa receta de esa tarta, luego cada empresa, eh, eh, que sería el término eh, más en el campo de la moneda la innovación. Si yo le pongo un limón y es mi secretito, esa salsa secreta y demás que me permite venderla, o sea, es otro conocimiento que tiene que tener la gente. Saber presentar los platos y saber venderlos. Que sería eh, preguntar, qué herramientas tienen que saber los desarrolladores. No solo tienen que saber eh, programar, sino tienen que saber exponer sus ideas, saber cómo está el, eh, el término de innovación, cómo presentar sus proyectos, cómo vender sus platos. Entonces, eh, yo creo que con este ejemplo más simple de más es tú con una receta simple puedes hacer negocio, puedes hacer la tarta de la abuela, pero cada abuela es diferente, tú aportas tu valor añadido y eh, lo puedes compartir o no, pero todo el mundo puedes hacer una tarta de esa receta que es libre, y todo el mundo debería saber, por lo menos, eh, ir a, la, a las herramientas básicas para cocinar esa carne. Eso sería, sí, en términos menos tecnológicos, y es lo que hace, o sea, este, ahora puedes buscar en internet cualquier receta, y por eso el conocimiento tiene que ser libre. Eh, tiene que saber la gente dónde está el conocimiento, sé buscarlo y poder leerlo. Entonces. El ejemplo es ese de la receta. La gente ya puede saber en internet una receta, puedo ver un vídeo tutorial de cómo se hace y puedo mejorar esa receta. Y el conocimiento es libre. Otra cosa es que los datos, que ahí volvemos a decir que tienen que ser un control muy específico que nos permite que yo solo quiero dar mis datos para la investigación médica, no para que lo utilicen otras personas y estas tecnologías se lo permiten. Entonces esa diferencia entre el conocimiento, el conocimiento y además estamos en una open spot, tiene que ser libre, todo el mundo tiene que poder hacer ese conocimiento, colaborar en su medida y concienciarnos, como decía Juan Luis, de que esto es bueno para todos. Tener unas recetas tener libres, una biblioteca de cocina es bueno porque yo podré elegir luego lo que hago, si me hago vegetariano, si sustituyo una, pues, la soja en lugar de la leche, que puede ser en este caso mecanismos de consenso. Y un pequeño apunte, como hacía Ismael, en, en, en, luego las tecnologías eh, las hay gracias a la criptografía. Podemos eh, hacer esta que habíamos comentado de, con anonimación, podemos aportarlo a las redes públicas y por eso Ethereum, por ejemplo, las pruebas de conocimiento cero están dentro de su roadmap para esta 2.0. Entonces, eh, creo que haber expuesto de esta manera simple para cualquier persona que luego lo pueda ver ¿Qué es eso? ¿Y que toca? Pues eh, lo mismo, madena ah, todo el conocimiento, es decir, tenemos estas herramientas, se pueden hacer, pero podemos hacer nuestros propios proyectos y generar riqueza, valor de cosas que ha liberado la, la economía, esa receta de la abuela, podemos construir pastelerías o ah, gente que se dedica a la avenida, o buenos chefs porque han aprendido a hacer buenas eh, tartas de la abuela y necesitan trabajar en estas pastelerías o reposterías que esperemos que se creen. Muchas, muchas gracias, Borja. Se nota que es el té de las cinco, ¿no? Estamos a punto de llegar a, a esa hora que es la hora mágica para lo, nuestros amigos británicos. Y, y vamos ahí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no?, esa repostería lo más amplia posible y poder ofrecer valor y código con valor, código con realmente una receta que, que se valore y que, que la podamos usar todos. Has hablado de, ese cero, de, de, ese, de esa prueba de conocimiento cero, ¿no?, Zero Proof Knowledge, y yo ya para cerrar, ¿vale?, porque estamos ya rozando el último, los últimos minutos, sí que me gustaría, empezando por ti, Juan Luis… Unas palabras de cierre, una conclusión y, y animar, ¿no? ¿Vas a animar a esa comunidad abierta a, a qué? ¿A algo muy concreto? Dímelo. Sí, sí, un poco, de, estamos en la Open Expo. Y yo, una de las cosas que ah. yo la he empezado a apuntar eh, Borja, pero yo animaría a las grandes empresas eh, del país e internacionales a apoyar a las pequeñas empresas. Es decir, el conocimiento que las grandes empresas tienen de cómo han hecho eh, grandes empresas, cómo han llegado al éxito, deberían de trasladarlo, deberían de apoyar a los pequeños. Eh, a mí me gusta mucho, eh, vi esto y ya os digo, eh, porque viajar ayuda mucho. Eh, cuando viajaba a Cataluña y veía cómo se hacen los castellers, los castellers, las personas que se ven y a las que la gente aplaude, es a los niños pequeños. No aplauden a las personas mayores, a la gente con mucha experiencia, que está abajo del todo y no se les ve, pero que sin ellos no funcionaría el castillo. Esto es lo mismo, las grandes empresas del país deberían de estar abajo, soportando la pirámide económica y las grandes, las grandes son las que soportan a las pequeñitas, que son las que suben arriba y conforme vayan creciendo irán bajando en la pirámide ayudando a su vez a otros. Eso es lo que tenemos que conseguir, trasladar esa filosofía social que existe desde siempre a una filosofía económica. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar, a Ismael. Ahí, ¿qué, ¿Qué sería? ¿Qué quieres animar y, y en función de esta discusión que hemos tenido? Mm, anímate a emprender y ven a la Astria. Ahí yo creo que estamos haciendo algo guay. Mi microempresa, que lo ha dicho. Tengo 14 años de vida, pero soy microempresa y puedo pagarme mi cuota y de verdad, gracias a la Astria estoy ahí súper presente en estándares. He podido viajar a un montón de sitios y conocer un montón de gente y compartir lo que decía Borja, mi conocimiento libre. Y no dejo de aprender, así que ese sería mi mensaje, uniros. Gracias, gracias por sumar siempre y, y gracias por esa verdad, ¿no? Esa verdad de que necesitamos conocimiento lo máximo de todos. Borja, ¿a qué animamos, no? Bueno, al final estamos en un campo que no habría sido creado si no fuera por la libertad. O sea, esto viene de haber liberado los criptoanarquistas en lugar de pertenecer los códigos de criptografía en el gobierno que no se quería liberar, los fueron liberando. Y luego alguien anónimo, esa prueba de conocimiento cero, que no se sabe quién es Satoshi hasta que él lo demuestre, liberó Bitcoin. Y al final no se ha podido hacer esto sin estas redes Bitcoin y la mayoría de... no podría existir las infraestructuras de Alastria, con perdón, si no hubieran liberado esas eh, tal. Entonces, no puede existir esta cosa tan grande como es Alastria o el, incluso esta cosa tan grande como es el movimiento de tecnologías destruidas si antes unos pioneros no liberaron su conocimiento. Y sin cualquiera de los que estamos aquí en nuestro tiempo libre, en nuestra ESO, estamos dispuestos a promover ese conocimiento, a decir, oh, mira, tengo estas tecnologías destruidas invierto mi conocimiento que he adquirido por otras personas, por leer, por internet, por quedar con... a tomar algo en eso y liberarlo. Entonces, yo creo que está sumido en esta eso, que el, la suma de todos, eh, no puedes saberlo de todo, no eres el experto, necesitas hacer equipo, necesitas que otro te cuente cómo es, porque aprenderás más fácil y darás tu visión y entonces es, eh, viene ya de López de el open. O sea Una cosa no significa ser abierto, que no puedas hacer cosas en tu propio beneficio, pero no implica que no debas hacer eh, cosas para el beneficio de la comunidad. Es un retorno. Yo adquiero algo que es muy valioso que es el conocimiento, las herramientas, no He invertidoras. Eh, hay mucha gente que ha invertido su tiempo, su dinero, porque al final tiempo es dinero, es recurso más finito que hay, en darte a tu oportunidad. Devuélvelo a la comunidad que la comunidad te ha dado y te dará. Muchas gracias, Borja. Mensajes muy potentes. Almudena, te dejo el mensaje final. No, no, no tal, voy a de todo porque suscribo al 100%. Y, y, es, y es clave lo que acabas de decir. Y yo solamente lo complementaría con que claramente la gran revolución actual es digital. Está en manos de esos desarrolladores que tal vez son el, el, el público más presente en Open Expo. Y que ahora yo lo que sí que creo es que de ese, de, nos han movido las estructuras sociales y de relación en el plano digital. Y ahora es el momento de vincularlo más con esas ciencias sociales, eh, con esos elementos relacionales, con ese elemento jurídico. Entonces, que eh, llevemos esa, esa yo creo, esa cultura de colaboración que es muy eh, presente en el mundo digital y especialmente en el mundo open source, que lo hagamos extensivo a, a, pues a, otras, a otras disciplinas y, y que trabajemos, primero, para que ellas en sí mismas sean, adopten un poco esa filosofía de, de, de colaboración, de construcción, colaborativa para un mundo mejor y luego porque el mundo eh, multisectorial también eh, aumenta la potencia exponencial de la, de la capacidad de innovación y del beneficio social con esa capacidad de innovación. Pues hoy os agradezco a los cuatro, realmente ha sido una hora que ha pasado volando. Bueno, no, una pregunta una pregunta que hay sí. ahí. Hay una pregunta, sí. mira. Eh, hola, so, no soy Satoshi, ¿eh? Eh, cuando hablamos de privacidad Pienso en la aplicación de COVID Los datos aunque anonimizados ¿Pensáis que están eliminando Esa privacidad de interactuar con las personas Libremente? Una pregunta de David González en el Q&A A ver ¿quién, ¿Quién de los tertulianos ah, que te disculpa, va a ir? rápido Yo eh, voy a responder, nada jurídico, nada tal Ha ido y pasó a la experta Almudena eh, Imagínate que lo has pasado fatal y has aprendido algo, ¿te gustaría compartirlo? Yo hago esa reflexión del, de la autonomía interrelacional que decía Almudena al principio de su exposición, que me pareció un puntazo. Almudena, te tiro el boomerang. Sí, Almudena, Almudena. ¿Si Almudena te, ¿nos has oído? No, perdón, es que se me ha. No sé si se me ha caído la red, pero he perdido, me he perdido la contestación de Isma. Sí, Isma te tiraba el boomerang, ¿no? Eh, hablando de, de, de si lo has. él te ponía encima de la mesa para todos, si lo has pasado mal, ¿no? Si, si has aprendido, si has pasado un mal trago en esta, en este momento, en estos meses te plantearías no compartirlo para que no lo pasara alguien más, ¿no? Y, y esa capacidad de, de interrelación, ¿no? Bueno, yo creo que la... Es que, de nuevo, estamos en, en entornos muy complejos que tienen muchas aristas y eso... Por eso volvemos siempre a que requiere pues mucha discusión y mucha colaboración, porque, porque la pregunta es ¿está justificado no querer dar el dato, aunque tenga un beneficio eh, de salud, porque en el fondo está afectando a nuestra privacidad, porque aunque haya anonimación va a, va a impedir que nos mezclemos. Va a impedir que nos mezclemos. ¿Queremos que la protección de la salud afecte a cómo nos mezclamos? Cada uno va a tener una opinión. Es, eh, es, es inevitable que haya tantas opiniones como personas al respecto. ¿A qué, va, qué valor le damos más peso? ¿Al de la protección de la salud? O al de la libertad, o al de aquel que a lo mejor acabemos empobreciendo nuestro mundo porque no nos vamos a relacionar entre nosotros. Sí, tenemos ya. Sí, Filip. Sí, sí, sí, tenemos ya invitados. A ver, vamos a cerrar esta primera sesión. Muchísimas gracias a los cinco: a Monse, Almudena, Borja, Juan Luis y Ismael. Y en unos eh, cuatro o cinco minutos eh, ya seguimos con la siguiente sesión, ¿vale? De Blogchairs, en la charla de blockchain, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Monse. Y, y seguimos en unos en unos minutos. Hasta pronto. Gracias, Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego a todos y nos vemos.